en Vos. Amén. Sexto día. Honremos hoy a Santa Margarita María como a la Adoradora del Corazón de Jesús. Toda su vida nuestra Santa fue un alma adoradora porque fue siempre un alma anoniada por amor y en el amor favorecida de la presencia sensible y continua de su Señor y de su Dios, tenía siempre en el fondo de su corazón la fiesta de adoración perpetua. Si no podemos imitar tal intención intensidad a la presencia de Dios, a lo menos tratemos de hacer de tiempo en tiempo durante el día, actos de adoración que glorifiquen a Dios y nos pongan en nuestro verdadero lugar. La práctica. Cuando nos encontramos realmente en la presencia del Santísimo Sacramento, seamos siempre adoradores en espíritu y en verdad por nuestra humildad y fervor máxima de la santa el señor desea honrar su vida de consumación en el santísimo sacramento es preciso que os mantengáis como un cirio encendido que no tiene otro deseo de consumirse honrándole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 Amén Santa Margarita María La Coque, Ruega por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos